y Rey mío son dichos los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán los que tengan fortaleza en ti verán a Dios allá cuando estén en su Yeah la salvación! We're